Esta canción es para cuando te tenga delante y te pueda decir tantas cosas, Un buenos días, tan manidas, tan sabidas, pero ¿qué hay que decir? Que mi vida pareció no haber tenido sentido, que he perdido tanto tiempo hasta que llegaste, me miraste y decidiste quedarte hasta siempre junto a mí. Sé que ese hola será el definitivo Que esa respiración siempre irá conmigo Que esa mano no me soltará ya que quizás sea aquí o quizás sea allá, cuando te tenga delante. No hay prisa, porque todo llegará en su momento, y solo por eso me levanto Cada mañana Y saco ganas Para abandonar la cama Y volver a sonreír Sé que ese hola será el definitivo que esa respiración ya siempre irá conmigo que esa mano no me soltará ya quizás sea aquí o quizás sea allá tenga delante